A los niños les gusta explorar. Como padres, necesitamos mantenerlos a salvo. Kaspersky Safe Kids te permite proteger a tus hijos en línea y más allá. Los protege contra el contenido desagradable. Te permite gestionar su tiempo en pantalla. Y los ubica vía GPS para que puedas protegerlos también en el mundo real. Kaspersky Safe Kids protege a tus hijos en línea y más allá.